Bueno, bueno, bueno chicos, aquí os traigo la segunda parte de este gran título que he traído en el canal, eh, Shadow of the Tomb Raider, eh, se ve que unos eh, graficazos bastante espectaculares, me parece que la primera parte que subí era en directo y tal, y se ve como los FPS súper eh, cortados, pero a ver si en esta segunda parte que os traigo de este gran título, a ver si lo podemos eh, arreglar. Así que, sin nada más, vamos a ver por dónde lo dejamos y ahí estamos. Vale. Vámonos, va, gente. Lo habías dejado por aquí, así que vamos para allá. ¿Y ahora qué? Hostia. Hola. Hola. ¿Me dejas? ¿Me dejas? No, no me deja. Este sí, este sí. A ver, una cosa. ¿Cómo, cómo se fachía esto? Con la E, tío. ¿Ves? este con la E también, ¿no? Ahora me deja. Aparte que lleva un catarro que estoy, estoy sordo de la oreja de izquierda, tío. Creo que podemos salir por ahí. A ver. Vale, por para arriba. Dale, dale. ¿Hola? Eh. O sea, Jonah es un crack. Es un fiera. Jonah... The best. ¡Hostia! Qué susto me ha dado. ¡Lol! Venga, ya. Pero pasa por medio. No hace falta que pases por debajo. Yo no. A ver. Ya te digo yo que no, no aguantas ni media. ¡Hostia! Que tenía que yo actuar, coño. ¿Qué pasó? No jodas, tengo que volver a luchar. Espera, me voy a dejar el volumen. Voy a cargar al sordo. Venga, dale, dale. Hostia, Pulsa C para evitar los ataques de los enemigos. Vale, y ahora me lo dices. Thank you very much. Venga, a tu casa. Venga. Voy a recargar. La otra vez que luché contra los estos me quedé sin. Venga. Bueno. Súper importante tío, las plomas estas tío. Eh, ya no, ¿cuántas flechas te necesitas? Ahí, ahí, ya está, ya está, ya está gente, ya está. No os preocupéis. La, la, la, la, la, la. Ahora, ahora lo... Logro desbloqueado. Oh. ¿Estás bien? No. ¿No ves que estoy... Estoy un poco más? ¿Estás bien? Ayúdame con... Listo. Pues, Uy, se ha bugueado, eh. Buget, buget. Baja, va. Vaya chico. Era un payasico. Pero pasa por el medio, cabeza bolo. Qué manía, eh. Tu espalda tiene No para Voy a montar el campamento Claro, no para, tío Sí, sí, lo está despellejando ahí, ¿eh? Este ojenta ese tendría que ver mejor, ¿eh? Me parece que sí ¿Cómo lo veis? ¿Bien o no? A ver Sí, sí ¿Te duele el culo? Déjame echarle un vistazo. Mala pinta. <ríe> Hombre Snow, hola, tío. ¿Qué pasa, loco? ¿Tú por aquí? Gracias por venir, anda. ¿Sabes qué? ¿Cómo, ya, cómo va el...? El mareo que pillaste, que pillaste, estuviste vomitando y tal, que ¿cómo lo llevas? Y yo estoy en un catarro bastante importante. Aún, aún estoy ahí. De sí mismo. Perdón. Perdón. Pero lo perdí. Ay. Hiciste todo lo posible. Sí, bro. Si yo hubiera estado en el sitio adecuado, en el momento preciso, seguiría vivo. ¿Se ve bien el streaming o se ve lagueado? No puedes proteger a todos. ¿Lo, lo veis lagueado o soy yo que, que lo veo mal? O sea, yo en, en mi pantalla lo veo bien, pero desde vuestro sitio es como si se me lagueara un poco, no sé. Mm. Me raya mucho. Gracias. De nada, hombre. Ya estás bien, tío. Bueno, me alegro, me alegro. A mí un día o dos ya estoy, ya estaré bien también. Y me miré con mandos de moderador. Se ve algo lagueado, tío. No sé por qué estoy rayado, tío. Ahora lo miraré. Mis eh. padres. los eh. he hecho. Eh. Está el audio y el de esto desencajado, ¿eh? No me gusta eso, no me gusta. A ver. A ver. Yo soñé con mi madre. ¿El modo lento? ¿Qué es esto del modo lento? Fue tan real. Wow, Es que ves. Habla y luego eh, se ve como. No, no, o sea, no le dice nada. Y al cabo de un rato se, se, se oye. Sí o no. ¿Ves? De pequeña, mi padre solía <ríe> cosas. No, no me ¿Vos limpies vos la, sos la sos bandeja. Show, cabrón. So. <ríe> Que si no, luego no me de lo que han dicho, para arriba Al morir ella, él pensó que me daño. ¿Qué comandos estuvisteis viendo? No me claro. Naruto san ¡Hombre, hola! Tú por aquí, tío Bienvenido, bienvenido Pero tengo tantos... Mira, vas a ver el bug de, del Shadow of War, tío Mira, Ay, de Shadow of Tomb Raider, perdón tu padre creó como Primero así. abre la boca y luego se escucha Te lo juro Mira, mira Mira, mira, qué bug Pues, dijo que usaría la caja de plata de Ischel para rehacer el mundo. Si tuvieras ese poder, ¿tú qué harías? Uf. Tendría pánico, seguro. ¿Cómo puedo, ¿Puedo ser mod? Eh, pidiéndolo al Titulo Wolfhas. No, no me ponga a ser modo lento porque ya ya hablamos poco. <risas> Habla un poco como para que les ponga lento ahora, ¿sabes? Me gusta este mundo. No es perfecto. Hombre, Naruto-san, gracias por ese follow. Ahora. Bienvenido. Pero tú ya no estabas foleándome ya. Naruto-san, Naruto-san, pórtate bien, eh. ¿Sí? De todas maneras, si no lo estabas, venido. bienvenido seas, tío. Omitir. Yo pongo mod a los que se pasan frecuentemente a, a, a, a, al, al streaming. O sea, si veo que dos o tres días te estás pasando y tal, te pongo mod. No tengo ningún problema, la verdad. La ¡Uy, va! A ver. ¡Uy, Mírala, de... esta es ella de pequeña, ¿no? Gente... Sí. La aventurera no tiene tiempo que perder. Ahora voy, papá. <ríe> Ahí va. Valente aventurera. Entra en el castillo. Eh, yo creo que la espada Toma. Coño, un conejo. Eh, toma loot. Una pieza del juego pequeña. Toma ya. Qué guay, tío. Están más, ¿por qué Lara parece aún más joven que el juego anterior? <ríe> es verdad, ¿eh? Eso se ha quejado mucho, tío Esta supongo que la habrán hecho así, tío, no sé Babas de caracol o alguna historia de estas <ríe> ¿Esto qué? ¿La, la, la? Hombre, esta ¿más joven que esta? Te digo yo que no, ¿eh? <ríe> Imposible Vamos para allá, va Está guapo, ¿eh? Está guapo eh, me, cre eh, me creé otra cuenta Para poder apoyarte más <ríe> Que cabrón No sé, Rick Parece falso Si sí, te veo aquí un par de días Y eso por el streaming te hago no, no, no tengo ningún problema, tío ¿Y ahora qué? ¿Bajas? no. ¿Qué? ¿Baja? Ahí, ahora fumada, la niña, ¿eh? ¿Qué se hace desde aquí? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy dando vueltas como un mongolico? ¿Te imaginas tú de pequeño tener este pedazo de castillo, tío? Buah. unas pajillas? Jeje. <ríe> bueno, va, gente. ¿Qué es esto? Eh, he encontrado un libro ahí, ¿eh? Una carta de Winston Papá. Ver más. Señor, entiendo que los últimos años han sido más que difíciles para usted. Todos echamos muchísimo de menos a Amelia. Sin embargo, temo que Lara haya empezado a olvidar lo poco que sabía de Se ve super lag. Vamos a configurarlo. Porque me raya. Porque lo estoy grabando. Ahora se ve, ahora se ve que sí. Ahora, ahora sí. Se ve bien. A ver. Inspecciona. Es lo que dijo los brotaron donde cayeron las lágrimas de la Virgen María. Toma ya, venga. Tu padre también le mete al puro, eh. Unos guantes ahí para limpiarme los huevos. Ahí estáos Ah, perdonas. Seremos Family Friendly. Y ahora tengo que ir a. a ¡Eh! ¡Comorr! Es hora de hacerse el de la tumba Vale, vale. No te rayes, eh, pero.. Ahora, ahora, gente, se tiene que ver de esto de puta madre. Vale. Mira al papi. ¡Uy, bo. Está en su cuarto haciendo los deberes. Sí. No le queda mucho tiempo. ¿Lara? ¿Deberes? No, me parece que está ahí. Con el canuto que le has dado. Variante aventurera, escala por el castillo, ¿vale? Pues vamos La a escalar. hola. Hola. Joder, esto lo, lo hace una niña ya, loco. Flipa, eh. <ríe> Hostia, pedazo. La niña tiene que tener unos, unos bíceps más grandes que los míos, ¿no? ¿eh? ¡Valchim! De lo que What? Mira, veo a mi hija trepar por la casa. Y la veo en una altura. Y, y, y diciendo fumadas estas. Y la cierro. Te lo juro que la cierro. Y digo, niña, ¿qué te has fumado? ¡Te va a caer! ¡Te va a hacer daño! ¡Ay, ay, ay! Encima de la ventana. ¡Ay, ay, ay! ¿Textura? ay ay, ay. ¿Textura? ¿Cómo no? Nuestra heroína sigue escalando. Madre mía, Willy. Y se rompe. ¿Qué te juegas? Uh. ¡Ah! Ah. Nuestra heroína, vista, otra entrada <coughs> Y eso que no fumo, ¿eh? Me imagino donde se si fumase. Mete. Métele una patada a un chue ahí, venga. Toma por culo. La puta niña tiene una agilidad que ni el Indiana Jones, te lo digo. Indiana Jones le tenía envidia. Te lo digo. Pero dicen que es todo constitución, verdad, ¿eh? se a la gran a la de constitución, ¿eh? Los bíceps pepe. que tiene esta. Se pero, a ver, hija mía de mi alma ¿Qué huevos tienes que tener para subir todo esto a, a, a, a, a pie? O sea, a, a, a, a bíceps, ¿sabes? Eh, se, se tenía que caer No me jodas Y no se raya, ¿eh? Yo me paso una cosa de estas de pequeño Y vamos, estoy corriendo debajo de, de la manta En plan, coño, que un poco más y me mato Esta, ¿no? Esta, ya, uf. Madre mía, Willy ¡Helo! SP Tú por aquí, guapetón ¿Has visto esta tía? Mira, mira, mira, mira Tiene unos tríceps Esto es ya es tríceps Esto ya ha preso plomo en, Con tríceps Te lo digo, tío Bueno, tío, me voy Que en teoría Hace ya 13 minutos Que estoy en el curro Y luego encargado Joder, tío Pues corre, corre, corre, tío Nos vemos pronto, ¿vale, tío? Gracias por pasarte Thank por pasar A ver Vamos a subir, vamos a subir. Me han dicho que aquí se ca... se, se viene. Se, se viene. ¿Estáis escuchando a la niña lo que dice? O sea. Yo la cerraba, ¿eh? Le metí un par de pastillas, le digo, niña. Madre mía, boludo. Intrepida. Loca, no aventurera, loca Que por cierto, esto no se parece a Jurassic World Cuando salió el one, ¿no? La mansión Donde salió el dinosaurio ese Y se puso la última peli, ¿no? De, de, de Jurassic World, World O algo así De Jurassic Park o algo Sí, sí, sí, sí, sí Bueno, tío, vale A mí me pasa eso y grito Mami", Vamos, que sí, grito <risa> Con la mantita ahí, me encierro ahí se te... y tú? ¿Una altura así? ¿Ya es que...? ni siendo pequeña, eh. si siendo grande, te, te, si el culo se te pone así, ¿eh? te lo digo en serio. Al fin encuentra un acceso abajo. Madre Tengo mía. que ir con cuidado. Uf, yo soy su padre y la matrato a hostias ¿eh? la niña, te lo digo. <risa> ¡Tampoco me paso, eh! Pero joder, loco. ¿Por qué hago estas tonterías? No sé, eso me pregunto yo, porque tranquilísimamente te podrías haber matado. De hecho. Mmm, Venga, hombre, va. Superman tendría hasta envidia de ti. Venga, va. Ya te coges la plancha y te marcas un snowboard ahí, de guapo. Más falso que mis huevos, chaval. Que tenía el pelo, tío? Que tenía el pelo? Lo tiene la cola mal hecha. O sea, no la tiene Ricta, la tiene torcida. Madre mía. Y ahora hacer deberes de mate, ya verás. <risa> Después de, de un poco más te, te matas. <risa> es verdad, es la puta escena de Jurassic World. ¿A que sí, tío? Es igual, ¿eh? Es la mansión. Es la mansión igual. el la tumba prohibida. La verdad es que guapo. Imagínate que te caigas de ahí arriba. Tu padre te mata, vamos. Y esto debe ser el puzzle que debo resolver. De noche, el gran murciélago robó a la reina en 30 norte y 90 este. Con su pluma, escribió a su corazón. Con luz, liberó a su amor. ¿30 norte? La reina blanca se 90... queda 60... sola. Valente aventurera encuentra a la reina blanca. Las coordenadas podrían estar relacionadas con el globo. Ahí va. Vale, vale, antes de tocar nada. No, antes de tocar nada, ¿esta qué es? ¿Y este es... Vale, este es 90, ¿no? Tenemos que poner aquí 90, ¿dónde está? Es, eh... ¿Qué era? ¿90 este? Sí, 90 este venga 90 este vale y era 30 norte mira ahí erra, arriba, arriba norte 30 madre mía Willy qué memoria ahí terrible venga terrible tío, terrible y esto también lo tendremos que mover, me parece ¿eh? Uf. Debo encontrar a la reina Esto es un juego antiguo Dos escudos y una corona blanca vale. ¿Será la reina blanca? A ver, dos escudos, aquí hay dos escudos ¿Y nosotros? ¿Y la reina? ¿Dónde está? Uy, madre mía, Willy Vamos, bueno, vamos para allá arriba ¿Y esto qué es? Una cita de Chaucer ¿Qué es mejor que la sabiduría? ¿La mujer? ¿Qué sí. es mejor que una buena mm. mujer? Nada Bueno, a ver Donde haya un visito ha y hay suelo prohibido. Hombre que ir con cuidado. A mí me pasó eso y grito mami eh, Hostia, es verdad, ¿vale? Y yo a esta la metía en un manicomio Y le hacía exprimiento de agilidad Te lo digo, te lo digo, tío Se podría haber matado tranquilísimamente la reina blanca. A un yatiri. Un, yatiri. un curandero sudamericano. Oh, la tía tiene más cultura que todos nosotros juntos, te digo, ¿eh? Esto parece maya. Vale. Es... debo encontrar a la reina blanca. Esto es de Colombia. Colombia. Una máscara del hay cosas que no había visto nunca. ¿Cómo que no? ¿Está en tu un casa? Vasario. Es una caja que contiene los huesos de un cadáver. Madre mía. No entiendo la inscripción. Debo encontrar a la reina blanca. ¿Qué pesa que sí? Lo vas a encontrar. Te la vas a comer, los la puta reina. O sea, este de qué encontraron. Tú lo ves la pero ningún problema es la plataforma. Seguramente debe ser la plataforma. Porque es que yo lo veo te lo digo. que y encima, una antes una en el directo sí que lo veía un poco. De las Islas Están teniendo problemas, ¿y eso, tío? Twitch, ¿no? Estamos hablando. Supongo que al, a, al haber tanta gente de invito. contenido. Trae contenido nuevo, pues... Supongo, ¿eh? ¿Esto parece griego? No, persa. ¡Madre ¿Estará mira. protegiendo? Pues ahora nada. No protege nada. A ver, esto, ¿qué es esto? Eh. LOL. El despliega las alas. Eh. Hemos tocado algo, ¿eh? Eh. luli Mira, ahí tienen que ir los escudos, vale, vale, y supongo que el rompecabeza este, eh, a ver, niña, salta, salta, salta, salta para abajo, ¿no? Últimamente los graficazos lo llevan mal, ya. yo lo veo súper bien, y eso que no lo estoy jugando en pantalla completa, ni a 144 Hz, ni, ni nada, eh, o sea... Porque lo quiero streamear, si no lo jugaba yo a fondo de, de, de, de gráficos. A ver, y ya. andamos por culo. rompate las piernas ahí. Vale, aquí tiene que ir lo escudo este, ¿ves? Mira, a ver. Creo, ¿eh? verás. Mira. El escudo del caballero vale. refleja el rayo de luz. Vale, vale, vale. vale. Y, y, y... Um, mm, mm, mm, mm. Vamos a hacerlo. espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. espérate. A ver, si sí, este sí, lo vamos a traer por aquí Verás Pero claro, a ver, una pregunta C Cada cosa de estas Es diferente, ¿no? Solo hay de iguales la... Mira, este lo voy a traer por aquí Vale La jugada, me la entendéis, ¿la veis, no? La jugada No Ahí estamos eh... No sé si faltará algo me falta que me parece que fa falta algo ahí vale no para abajo ahí estamos Venga Eso está guapo esto tenerlo en casa te imaginas Buah. yo también estaría igual de fumado también te lo digo eh venga gas gas abajo gas abajo ahí estamos vale y ahora falta a la reina no ahí está vale la reina blanca atrapada tengo que ayudarla um, ¿cómo, se, ¿Cómo se fachea eso? Bastard, oh, lo voy a poner ahí Vale, y ahora la reina en teoría va, de la, va, va al medio, ¿no? Hay que liberar a la reina blanca Vale, ¿y cómo se libera la reina blanca? Papetona Me falta algo Hay que liberar a la reina Blanca. Mm, mm, mm, mm. Me, me he dejado algo eh Gente, me falta algo, me falta algo La pregunta es para que todo esto La respuesta es una para una puta mierda <ríe> A ver uh... Esta aquí gente ¿qué es tiene que la reina es no le ¿Vale? dos escudos y una corona blanca. ¿Será la reina blanca? Claro, pero ¿cómo la sacas la reina de aquí? Tengo que hacer algo aquí. Hay que liberar a la reina blanca. Vale, ¿cómo la liberas? Hay un mecanismo o algo. Liberar a la reina blanca, a ver. vamos a ver, gente. Esto, si lo muevo, nada, ¿eh? ya puedo liberarla. madre mía, tío. Y cómo sabía yo que tenía que tocar eso, madre mía. Vaya suerte que tengo. Con luz, liberó a su amor. Me dicen que el pueblo de este era chungo. No sé, de momento, no era un poco más. para que tengas que hacer esto cada vez que entras a tu cuarto, <ríe> o sea, te cagas. ¿eh? Con el corazón a mil, Lara cruza el umbral hacia lo desconocido. Okay. Son cosas de mamá. Madre mía. Esta niña, manicomio total, eh. que te juegas, que ahora viene el padre, no toques eso. Dale Oz... White Kim. ¡Mira! A ver, voy a quitar esto, gente. Os lo voy a quitar. Un segundito, ¿eh? eh, eh, eh decoración... Fuera. Venga, ahora. Y luego también esto... También fuera. Y mi cámara... No sé sí. Ya he tocado algo que no tenía que tocar Vale, mira. verdad Es igual Sí, mejor no, no he entendido por qué estamos uh, Haciendo el papel de la niña Toma ya, <risa> toma ya. <risa> Está rayado. Eso duele. Qué casualidad que se haya abierto la puerta sola. No entiendo por qué estamos eh, jugando como las perspectivas de la niña, ¿eh? No lo entiendo. Estoy obsesionado Estás perdiendo la infancia sí. Porque siempre estás en alguna tumba En la otra punta del mundo Sí. Cierto okay. Eso es verdad oh, Por el amor de Dios Tú no tienes que afrontarlo ¿Papá? Oh, por el amor de Dios No lo entiendes Esta es probablemente La más importante Tengo que hacerlo No lo entiendo ¿Papá? ¿Rol? ¡Papá! Sí, sí, le han pegado un tiro. Papá, vamos. Finality. Por favor, papá. Despierta. Papá. ¿Te has visitado? No Días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. <risa> 2.0. Bueno, una montaña coronada de plata. Un punto de habilidad. Inventario: ¡Hola! Túnica de Jaguar Emperatriz. Esta túnica está fabricada con piel de Jaguar Emperatriz que casi acaba conmigo. Eh, Súper importante la textualización esa de que casi ca acaba conmigo La piel oscura te camufla de los enemigos eh, Ventajas Torso uh, Vigilancia enemiga Los enemigos tendrán más, eh, eh, tardarán más en detectarte y identificarte como una amenaza Y ventajas Y de esto, eh, ninguna ¿vale? Ventaja piernas ¿vale? mm -mm. Supongo que aquí estábamos lo del de arco, ¿no? Eh, Mola Vale, no. Vale. Ahora de mismo tengo. Eh, vale, me tenía que poner esto sí o sí, ¿no? Vale. Piernas. Gira alada, a al Lara. Gírate ahí, dame ese culito guapo. Ay, me encanta. No, tampoco. Este me gusta a mí. Colita ahí. Colita rica. No penséis que estoy aquí un poco salido, ¿eh? Que soy aquí un en... de no me no, gana. No. Son cosas cotidianas que se piensa, tío. Eh, eh, uh, uh, uh. ¿Pero esto le he mejorado ya? Ah, vale. No tienes suficientes recursos. Necesito recursos para mejorar ahí la potencia. Vale. Uh, uh, uh. Son activados modos seguros. Eh, Son los seguidores en esta sala. ¡No me actives eso, tío! Que de seguidores tengo uno. <risa> Ahora no podrás hablar tú tampoco O oh, sí Seguramente No me la líes, ¿eh? No, no me la líes Vamos, va Nos hemos puesto el camuflaje ahí Me pregunto Tocha. qué sorpresa nos acuerda de... Hostia santa hermosa De la madre eh, Tengo un punto, ¿no? Vamos a ahorrarlo Para cuando tengamos más Y le ponemos ahí caña Habilidades, pero ¿por qué me sale. Vale, porque sí. Porque es así de chulo. No disponible. No sé por qué, pero no es disponible. Bueno, va, ¿dónde vamos, gente? ¿Dónde deliberan las gemelas? ¿Dónde deliberan las gemelas? Tendría que farmear a saco, eh. Me quiero mejorar el arca y. No, don't move. Venga. Toma ya. Más dos de pepele, papaletas, tío. Sí que puche, pu Puedo. Nice, nice. Ya me pasarás donde viste las configuraciones estas, tío. Ole, ¿qué es esto? Flechas. No, más flechas. Vale, bota he hecho, ¿no? Eh? Vale, supongo que tengo que ir aquí, donde el tío está me está indicando. Pero no sé si matar otro más de estos. Es que la verdad es que el loot este es bastante importante. ¿eh? ¿Y por ahí hay algo? Hostia, la manzana esta, mierda, tío, está buena, Ay, ay, ay. Eso es nuevo como mola. ¿Pero ahora que ¿Tenemos que volver? No jodas, pero si hace... Sin si nada hemos venido Ahí, ahí, loot, loot, loot No, hemos venido de aquí Vale, y vamos hacia allí Vale Venga, va, dale Nos va a volver a pillar otro de estos, verás Esto es un chartis vamos. La mecánica de la aguantas tú y eso es un chartis Total. A ver, favorecerte o no te favorece mucho. También te lo digo, eh. Venga, va. Ahora aquí tenemos dos caminos: por izquierda o a derecha. A ver, eh, Mapa. Izquierda. Vamos a izquierda. Porque no me quiero dejar nada. Cofre del tesoro. No me puedo marcar esto, tío. Alejar, acercar. Centrar. Leyenda, punto de ruta... Punto de ruta. Venga. Vamos a ir por aquí, gente. Ya me lo he dicho, vamos a mmm, meta y despelleja animales para obtener... Vale, esto supongo que es lo típico de... Haz caso a lo que te digan. Cámara de vídeo una cámara de vídeo. Vale, y aquí había una cosita. Mm -mm. oye Toma, ostia, que te pegas. Y aquí hemos venido, ¿no? Cuando pasa. Ya. Dos, dos. Le he tenido que pegar dos, eh. Vale. vale. Si le pegas al corazón es una. Check. Voy, Voy a coger. Tumba, desafío, cercano, explora para encontrar la entrada. ¿Esto? No, esto no, restos no. La tumba. No me jodas, que no hemos encontrado otro caminito para hacer. Sí, sí, debe ser esto, ¿no? Selva prudente donde delibera las gemas. No, no, perdona, tumba, vale. Cripta, tumba, campamento y lo otro, que es eso, plumas, revueltas. Selva. vale. Tenemos que ir aquí, ¿vale? Luego iremos allí. Pero primero tenemos que ir aquí. Vaya, saco. ¿Eh? Ah, vale, me lo marca ahí, vale, vale, vale, vale. Bien, bien, bien, bien. ¿Eh? LOL ¿Está arriba? Eh. ¿Hola? ¿En serio? No puede ser, tío. Si, si estamos aquí... ¿Ah, sí? Cofre del tesoro. Supongo que se tiene que ir... Para arriba o algo. O para abajo, a ver. Ah, amigo. Venga, ¿me la jodo? Sí, jodo. Por Yo es que lo tenía que probar. <risa> Vale, vamos a buscar eso primero O sea, las tumbas y esas cosas Santa. Yep, Medicina Arbolito Estos, es, ahí, ahí, recursos, recursos damn, damn, damn, damn. Aquí no hay nada para coger Ay, sí, sí, sí, tenía que ir por debajo del agua ¿Cómo se sumergía? ¡Súmergete! Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué es esto? Vale. No hay nada más por aquí. Si por aquí no hay nada. ¿Un túnel o algo? No hay. Ahí... Me parece que lo dejaremos Lo del paquete este, de suministros ¿Lul? Porque si eso está aquí? ¿Vos está? ¿Por encima o por debajo? No hay más Ni por encima, no enseña nada, tío Vale, vale, gente, está aquí debajo. ¿Cómo lo fachemos esto? ¿Tú no? ¿Está aquí debajo? Gente, sí. No, eh, por ahí no es. Vale, me parece que necesitaremos como flechas ¿No? ¿Cómo va eso? Vale. No es lo que podemos ahora. Marcaremos este pues. Vamos para allá, va. ¿Ves el caminito ahí, no? Todo bonito. Ahí, ahí, ahí lo vamos a facher eso, gente Porque es importante hacer esas secundarias Nos explican ahí una historia relato de una disputa entre españoles? A ver. pertenece a Hernando Pizarro Representante legítimo de la corona española Diego de Almagro ha sido capturado Rodrigo Ordóñez ha muerto Y sus fuerzas heréticas han sido derrotadas Cruzamos las montañas Y llegamos a la costa fuera ya de Cuzco, Ordóñez marchó para encontrarse con nosotros en Cachupampa, para gran desgracia de su caballería. Sus falconetes hicieron que la infantería de Gonzalo cargara de forma desordenada, pero el terreno pantanoso impidió que sus caballeros pudieran disfrutar de una verdadera ventaja. Nuestros arcabuceros imperiales cruzaron el río e hicieron que lloviera fuego sobre los rivales. Pizarro y Ordóñez dirigieron a sus respectivas caballerías, que se unieron en una única columna de ataque y cargaron al galope, mientras todos los hombres gritaban. Nunca había visto nada igual. En algún momento, entre el caos de la batalla, dispararon a Ordóñez y cayó muerto. Dicen que el cobarde de Almagro se retiró del campo de batalla a lomos de un burro. Muy apropiado. Extracto del diario de Alonso Luis. Precioso. Venga. Para atrás. A ver. Cuidado. Uf. Cuidado. Yo ahí no me meto, vamos. Ni <risa> el <risa> Madre mía, Willy! Pensá que luego tienes que volver, eh. A ver, ¿qué es esto? No jodas. Aquí hay sititas ahí para colocarme un poco más. ¡Lol! ¡Qué aco! ¿A dónde llevará esto? Bueno, no sé, vamos a descubrir. Eh, eh, eh, eh. Tienes que estar atenta, eh. Aquí que hay ¿Qué es esto, tío? Una página de diario de expedición de... A ver. 30 de mayo Esta mañana entramos en territorio inexplorado Dejando atrás los huesos descoloridos del campamento de caballo muerto Parece que la suerte se ha vuelto en contra de Raleigh La pierna vendada lo obliga a avanzar más despacio y suele quedarse atrás Cuando se da cuenta Padre aminora el ritmo y se gira para dedicarnos una sonrisa de aliento a pesar de su actitud calmada. No... Eh, está bien, pero... Está... ¡Ole! Estaba de puta madre esto. ¡No, La cara que ha puesto me ha matado, ¿eh? Aviso. <risa> O sea, aquí hay muchos caminillos, ¿no? Cuidado. Uah, Cuidado. Qué cosa. Encima un cadáver ahí, ¿sabes? Bueno, uno no, unos cuantos ahí tocándolo. <ríe> ¿Qué pasa, bro? Vale. Esto supongo que será la salida. Vale, va. Y como, eh, eh, lo, lo fuerte es que se sabe todos los mecanismos cómo funcionan, ¿eh? eso es lo fuerte, tío. Eh, esto es la salida, supongo. ¿A dónde llevará esto? El cable sí que hemos cortado antes de aquí. Vale, vale, vale. Esto que si no... no voy a me todo esto. Venga, va. Eh, vale, hemos sacado eh, el de esto de aquí. Y hemos ido por aquí, vale, perfecto. Luego, hemos descubierto esto y hemos ido por aquí a la derecha, el suelo este que es, vale. Y luego por aquí. Pues nada, probaremos por ahí, pues. Un saltito. Luego, y ahí el suelo, ahí hay pinchos ahí. De los que le gustan a Lara. LOL. Y debajo, ¿qué hay? Vale, pinchos también. Me encantan los pinchos. A ver... Vale, aquí es para vos bol... LOL. Sí, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Esto? A ver. Esto parece describir una cámara oculta cercana. <tose> La cámara oculta cercana, me gustan las cámaras ocultas Ah, vale, debe ser esto De aquí, ¿no? Este de aquí, gente Aquí hay cositas ricas Y esto es la vuelta, ¿no? A ver. Sí, para aquí... Vamos por... Tenemos que ir aquí en medio, no sé cómo se va, pero... Vale. No sé qué hay aquí. Ep. Por ahí hay algo, ¿no? ¿Por ahí arriba? Bueno, vamos a probar por aquí. a dónde vamos? ¿Qué aquí? Anda, mira que hemos encontrado Ábrelo, venga, va. sin miedo, hombre ya, claro, te sale una momia ahí y te diga buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Botas de estrella tardía, nuevo equipo adquirido, hombre, fabrica atuendos, algunos atuendos, bueno, atuendos, atuendos, llevamos a puestos Apuestos cambia el atuendo los campamentos base adicional, vale Tiene ¿Ves? alguna salida Coño, ¿y esto qué es? Pero hay una cámara secreta de la cual no hemos eh, investigado. ¿Esto qué es? ¡Ole, Beta Meta de oro, claro que sí, hombre. Claro que sí. 5. ¿Ves cómo lo hemos hecho? Lo hemos fachado bien. Se debe de subir por ahí. Vale. Vale, ahora lo entiendo, gente. Vale. Vamos bien, vamos bien. Estamos bien. Sobre los billete de... Uy, uy, que le cuesta subir, ¿eh? Me pesa el culo ya, ¿eh? Vale, ahora volveremos al mismo sitio que antes. ¿Ves? ¡Perfecto! Vale, y ahora tendríamos que encontrar... La puerta del... Vale, por aquí no... De la cámara secreta, que como coño se... A ver, la cámara... A ver. A ver, aquí dice cómo, cómo se abre, ¿no? A ver, si lo interpretamos humanamente. ¿Para arriba? ¿Por arriba, no? ¿Pero por arriba? no y por arriba pero por arriba cómo? Id ¡Oh! Si no, por aquí ¡Claro, Willy! ¡Claro! Esto debe ser la cámara secreta Que muy secreta no era, pero bueno A ver qué hay aquí Mapa de... Archivista? Esto de aquí Documento Documento Y esto es Abajo está eh. Pone que pone Está abajo Documento Esto que pone en reliquia Y Campamento Vale Esto lo hemos hecho Campamento Todo esto Está hecho Todo Todo Todo Todo, todo. Los que salen así En gris Es que están hechos O sea De aquí ya me podría tomar por culo Toma Toma toma, venga, más oro, y aquí más oro, venga que, a, que aparte, el oro pesa una, una barbaridad una barbarie y esta la cojo como si fuera ahí, nada, palomita venga, va, nos vamos nos vamos, nos vamos, nos vamos si, sí, mal rollo, tío Pero bien, se tiene que ver bien, ¿eh? Ahora, gente... Sobre los billetes de Zeng. Saltito Eh... ¿Matamos a uno qué? Esto, esto, esto. En todo el cocoro. Tenemos que mirar cómo se rompe eso, eh, gente. No sé si nos los han enseñado ya, pero... Eh, Con esto este... No sé por qué, pero tiene un loot ahí bastante importante. Este, este, este. Esto de aquí. Esto de aquí. cómo? Se ¿Cómo coño lo partimos esto, tío? Si caemos de arriba abajo... Y de aquí abajo no hay nada, ¿no? Porque aquí hay en los documentos también, ¿ves? Documentos, dice que está abajo eh, ¿Qué queréis ir a...? Vamos a hacer esto y esto, ¿no? ¿Esto qué es? Plumas de vueltas, vale A ver esto Vamos a por el documento este uh, Curiosidad Sobre los billetes de 200. Eh, Hola, abajo te dice que está, tío. Todo el día cogiendo cositas y ya. A ver, por aquí. Ahora me gusta más esta. Dale, dale. Dale, dale. Mira los documentos, claro que sí. Una página del diario explica a Jack de Fred de Dejo aquí esta página para aclarar cualquier misterio, en caso de que el resto de esta misión resulte ser tan letal para mí, como lo ha sido para mi equipo. Me llamo Jack Fawcett. Partí de Puyabá, Mato Grosso, el 20 de abril de 1925 con mi padre, Percival Harrison Fawcett. ¿Qué coñazo? ¿Y desde aquí puedes hacer algo? Pues ya lo tenemos, gente, una cosa menos, en el mapa eh, Aquí, excavar, ole, loot de ese, bueno, bueno, este loot nos gusta a mí, ¿eh? A ver, esa nos gusta. que está Vale, ahora aquí, una reliquia, no sé, vamos a ver Está arriba ¿Cómo vamos a subir? ¿Vamos aquí? ¿Se sube o no sube esta? No, eh bájale amigos, la habéis visto, ¿no? Eh, hola. Hola. Ahí. Sí. ¡Hola! ¡Súbete! Ahora. Ahí, sube. Ahora, y luteo. Eh, y ahora para allá. ¡Claro que sí, Willy! Recoge de flores. Venga, reco el recolecta de flores. Recoge cinco plantas... Esto supongo que es un, un sextante ¿Qué es esto? A principios del siglo XIX se utilizaba Va. para medir el ángulo entre un objeto astronómico y el horizonte Para la navegación astronómica Coño Qué bueno ¿Y para qué quiero coño, esto? esto... Bueno, tengo que... A... A... A... A... Vale y me falta tefal Si sí. Vamos a ir a la hoguera esta Bueno aquí estaría Sería prudente también ir ¿eh? Gente Vamos a ir aquí primero eh, no me lo ha marcado esto tío Recolecta No porque debe ser como no Genérico Bueno pues ahí Sobre Bueno ya que estamos eh, Marcamos La copa sabes Bueno, marcamos el campamento pues. Eh, el campamento este debe ser el primero el de donde fuimos, ¿sabes? Hay un poquito de water. ¿Y por debajo? Nada, no, nada. No. Ah, míralo, coño, estaba aquí. A ver qué necesito yo de material. Ah, Tenemos... tenemos, tenemos, tenemos ropa nueva, ¿eh? ¡No! ¿Qué me falta de potencia, tío? ¡Un pardo. Venga, te voy a los huevas. Eh, eh, eh... Espérate. Lo, lo, lo hacemos luego. A ver, aquí nos han dado algo más. ¿Qué es esto, tío? ¿Estás seguro que quieres fabricar estas botas? Eh, no. ¿Pero qué, qué pone...? Eh, vigilancia, en el enemigo, los enemigos tardará más en. Eh, ¿Vale? Eh, consigue recursos de plantas y minerales adicionales de cada fuente. Bueno, reduce el ruido. Ah, vamos a poner estos, tío. Ya que no nos han dado, al menos. Y en el arco vamos a mejorar. Bueno, con un pinto de habilidad no hacemos mucho. Así que. Se hace que. Nos vamos acá, nos vamos aquí, ¿no? O podemos, podemos ir aquí, ¿no? ¿Qué es esto? Una tumba. Esto es el sí, esto no es el Moonfly, no lo tenemos. Y la tumba creo que nos dan, nos, nos dan los materiales. sí a ver No sé. el Bonito. ¿Qué es esto? ¿Un pañuelo? En el monograma pone PHF. Seguramente perteneció a Percival Harrison Faust. ¡Oh! ¡Qué honor! Eh, vale. Y para llegar ahí... ¿Cómo se fachea eso? Eh, eso. Me cago. Vale gente, es esto un mono tío. Hostia, las pasarelas moviditas estas. Hola. Hola. Tengo que poder subirnos por aquí o qué? O no, no me deja. Hola. Qué random, ¿no? Volvamos aquí, a ver. No, bueno, estas son las movidisas. Vale, ¿cómo se llega aquí, tío? ¿En, por encima, ¿no? O por debajo, vale. Vale, a ver, a ver alguna manera de ir allí, aquí, ahí, mira, por aquí no, coño, pues no, por aquí se tenía que poner, ¿no? ¿Puede ser que estén como cerrados los caminos o algo? Puede ser que estén cerrados, ¿no? Muy raro. Amigos, está ahí, pobrecito. Me ha No, no sé. No me deja, tío. No sé. Porque aquí hay como una puntita. A ver si podemos ir por aquí. Mira, creo que sí. Ahí arriba, a ver. Sí. <coughs> <Beg, music. Hola. risa> Ve cómo sí. Hola. Ves como era por aquí. Wolfgast. todo. Y supongo que no será llegar, sino que tendremos que hacer un par de cosas. Sácalo, sácalo todo. ¿Sí que lleva la cabeza de oro? Madre mía. Están forrados de oro ahí, eh. Hostia. Bueno, hombre. No tengo culo. Ah, pues no. Que me tenía que caer, ¿no? Vale, vale ¡Hostia! Bueno, ¿lo primero o lo primero? A ver qué nos dice Macarre me dice Una representación de Apuch Dios de la muerte y señor del Mitnal, El noveno y más horrible de los niveles De la versión maya del infierno Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien A ver. Tendré que levantar la estatua como sea. ¿Qué estatua? No tengo suficiente espacio para eso. ¿Lol? Me falta espacio. Bueno, lo tendremos. Este podría ser uno de los señores de Shivalba. Shivalba. Ogata. Uno gata lo ¿no? Gata, ¿quién? ¿O viaje rápido puede hacer ahora. What? Ah, por cierto, podemos aprovechar y, y, y mejorarnos el arco ahora, ahora sí. Ya que vamos tan llenos. No, eh, el arco, el arco. Ay, por favor, dame una mejorilla. Una mejorilla del arco. Vamos. ¿Qué es esto? Vale, pues... Velocidad de tensión y tiempo de apuntado. Esto no velocidad de tensión, tío. Bueno, pero los dos ya está. Ningún problema, hombre. ¿Y este por qué? Mejora del arma... ¿Cuatro? ¿What? Ah, porque... Vale, tendríamos que acabar este, ¿no? Y cadencia de disparo. A ver... Yo el de jaguar ¿Otro jaguar tengo que matar, tío? ¿En serio? Ah, vale, me los van dando ellos Vale, vale, no puedo chetar el arco De potencia, porque no Vale, vale, vale Vale, amigos, vale Chico bonito, nen Venga A ver que sí Qué colores, tío Tenemos que nadar ahora, venga, para abajo. Venga. Ua, que no ha sido para tanto. Estamos dejando eso. Toma ahí. Hostia, espérate. Me dio por ahí. ¿Y por aquí qué hay? Sí, claro pues si sí, se tenía que ir por aquí, gente Venga, vámonos Venga Pole. Otro de estos Madre mía Estamos explorando aquí lo que no está escrito, ¿eh? Venga, un poquitín más Increíble, es un campo de ponta Su puta madre Venga Debo levantar esa escalera como sea. Y para escalera entendemos esto, ¿no? Vale. Debo descubrir cómo levantar la escalera. Pues sí, sí. Mira este. A ver, ¿qué escalera? voy a tener que levantar esa escalera. ¿Qué escalera? Esa. Debo desbloquear el contrapeso del lado izquierdo del monumento. Eh, bueno. Vale. Ah, uh, esta es la escalera. Vale. ¿Cómo subo yo allí? Eh... Vale a ver. Muy raro, gente Ah, espérate Vale, a ver Ah, no ¿Sí o sí, no? Aaaaaaah... Yo... Hostia. Hostia. Hostia. ¿Qué cuerda, tío? Ahora como lo... ¿Qué hemos hecho, tío? Vale. Vale, vale, vale. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Eh... Um... Hola. Ahora tendré que ocuparme de los carros. Ah, porque hemos venido, vale, vale. Yo. Los canos ¿Cómo ya? ¡Pues si he salido! No me he movido, solo lo he roto Madre mía, tía ¿Que tengo que volver a hacerlo todo otra vez? Ah, no, solo subir allí Es que no entiendo Te lo juro Vale, a ver ¿Hola? Luego, cuando lo bajamos Vale, vale, vale ¿Hola? Se ha bogueado, tío, ¿en serio? ¡Madre mía, Willy! Vale, este lo ponemos aquí, vale Y este... Tiene que coger ese de allí A poner eso. Ahora tendré que ocuparme de los carros. los carros. No sé, de los carros. ¡Ah, amigo. Show. Vale, ok. Snow. Sorry. Esto es lo de los... los de esto de moderador, ¿no? Ahora, ahora entraré y lo miraré. Madre mía, Willy, se nos está complicando esto bastante tocho, ¿eh? Este sí que es chulo, no, no como el otro. Vale. Para este está asegurado, ¿vale? ¿Hola? No me deja, tío, no jodas. Espérate. Espérate, espérate. A ver, ¿y aquí? ¿Qué se puede hacer aquí? Nada, ¿no? ¿Y qué ha pasado ahora? Hola. Um, ¿Hola? ¿Y una vez que tengamos esto es para llegar allí? Si no llegas. No lo entiendo lo de los carros, tío. Porque si este de aquí al medio lo puedo lo puedo mover. No lo entiendo, tío, es chungo este, eh. este, este, este puzzle es chungo, eh. no lo acabo de entender muy bien. Otra vez, ¿por qué? No lo sé. A ver. A ver, a ver, a ver... Vamos a facharlo bien esto. Vale, ahora está subido esto, ¿vale? Voy a poner este... Voy a, voy a probar de poner este, a ver qué pasa. En vez del otro, pongo este. No, esto es súper chungo, tío. Vale, vamos a poner este, ¿vale? En vez del otro. No sé si tiene algo que ver... Venga, va. Porque, claro, si hago así, indirectamente, y, y salto... Bueno, eh, como un pro ¿no? ¿Y, ¿Y qué hago aquí? ¿Y, ¿y esto? Ay, mierda. Ah, mierda, vale. Venga, va. Para abajo. ¿Qué cuerda? Es un pequeño avance. Vale, ahora... Eh, está más alta que antes. No. A ver. Vale. No llegas. No llegas. Vale, y ahora supongo... Y verás, verás, eh. Ahora supongo que este lo, lo tendremos que empujar... No jodas, tío Esto de los carros no lo entiendo, tío Ah, espérate Espérate Espérate Ya lo he entendido, gente Vale, va Ya lo he entendido Tú, ahora súbete vale. Vale vale. vale, vale, vale, vale Vale, este por aquí este se va a ir a tomar por culo. A ver, ahora ese verás, ver, lo he entendido. Lo he medio entendido, ¿eh? A poco a poco, ¿eh? Nos vamos a hacer daño. Vale, vale este de fuera. Este tiene que ir ahí. Vale, y este tiene que ir aquí. Vale, vale. Vale, gente, ya lo he entendido ¿vale? Poco a poco, pero lo entendí. Vale, va vamos a volver a facher esto. Vale. Lo mismo que antes. Uf, casi, ¿eh? No llego. Vale. vale, esto baja. Vale, perfecto. Vale. Y ahora esto lo tenemos que mover al otro y dejarlo pillado también. Este de aquí, ¿y cómo llegamos aquí? Ni puta idea. Lo miramos. A ver, esto aquí. vale gente ya la habéis visto ¿no? no también lo he visto venga va debería poder levantar la escalera del todo listo venga tómatela ahí venga Esta podría ser la salida esto podría ser la salida podría ser bueno de hecho lo es debería poder levantar la escalera del todo vale es la escalera lo que tenemos, que esto es la salida, ¿no? Aquí hay algo también. ¿Qué es esto? Dos plumas, vale. Vale, gente. Ya está, ¿eh? Lo tenemos, definitivo. ¿Y esto? ¿Qué es esto, tío? Un relato de... Y en el momento en que los dioses quedaron satisfechos con... Sí, sí, no me contestó, vida? Vale, gente. Ahora, ahora, ahora, ahora. Sí, nena, sí. sí. Espero que no esté tan podrida como parece. Vale, eso quiere decir que... Venga. Eso quiere decir que nos vamos a tener que meter una de leche, es que te cagas. Está aviso Se va a romper. Venga, poco a poco se va a romper una tabla, verás, seguro, ¿eh? ¡Hombre, por fin, tío! ¡Pesas! ¡Madre mía! ¡Oh, no, qué guapo! Una caída bastante guay, ¿eh? ¡Siana, sí, no, wey, ¡Siana! Sí, no. ¡Epa! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bájalo! ahí bíceps ahí! ¡Claro! Claro, claro. Tú lo no entiendes, ¿no? Lo que pone ahí. Tengo que encontrar una salida. Corazón de caimán. La salud se regenera más rápidamente. Epa, esto nos interesa, ¿eh? ¿Y cómo lo hacemos eso? Toma completada. Mirar del, del juz. Vale, bueno, esto lo tenemos aquí. Bueno, lo podremos haber encontrado antes, ¿no? ¿Esto? Bueno, ya. Ah, no llegas. Vale, vale, vale. Está guapísimo esto, gente. Me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado, estamos bien. Sobre los billetes de 200 Para Arriba. Por aquí hemos venido, ¿no? Sí. Y ahora... A ver, ¿dónde tenemos que ir? No jodas, tío. ¡Madre mía! Escaladora profesional, men. Aquí estamos a farmear, ahí tronquitos y plumillas me la tienen pulsada la E para lanzar Pues bueno, ya lo tenemos Uff le ha costado eh Estoy yendo muy a Rush No sé si me estoy dejando algo Venga no te quejes y por aquí hemos venido. Sí, ¿no? Vale. Ya no nos tenemos que ir. Sobre los billetes de 100. Te quiero ir aquí porque a ver qué coño es esto, tío. Venga, no va Bien, bien, bien. Me ha gustado esta tumba. Ha estado interesante. Curiosa. Los puzzles de estos, tío, son súper entretenidos, tío. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, Willy, vámonos, Willy. vámonos, vámonos sí. Este sí, este sí le he pillado Este sí Vámonos, vámonos ¿Y esto? ¿Nos da algo? ¿Se lo pillamos? No, eh Experiencia solo, Vale, vale vale, vamos a ver creo que era por aquí Madre mía, mira. joder mantén pulsado para fabricar flechas vale Sí, que necesito un par más venga va si sí, estoy yendo en el, en el sitio donde quería ir eh, ¿hola? Ah, me lo he pasado. Desafío completado. ¡Ah, amigo. Te reto a solo ir agachado. No, hombre, nada, no, tío. ¿Cómo quieres que vaya agachado? ¿Estamos locos? Luego, luego, se un han rayado, eh. Vale, hemos hecho esto. Vamos a ir ya por la misión principal, ¿no? Que gente. A ver. agachado dice. Guau, pillo, eh. <ríe> Recolecta de flores. Selva de ah, plantas recogidas. Uno de finca, eh, Bueno. Las que me deje, ¿no? Recoger. Bueno, va. nos vamos ya aquí, de aquí, gente. Lo hemos hecho casi todo esto. De aquí eh, necesitamos reventarlo y no sé, no tenemos ninguna nada. Y nos vamos a ir ya directamente aquí. ¿Vale? Así que, vámonos, va. El loot es sobre importante. Es... Eh... Ya que estamos. ¿No? ¿No lo podemos ir loteando, ¿sabes? Eh, eh, eh, eh. Aquí hay cositas, eh. Aquí hay cositas lindas. Ahí, ahí, ahí. Toma. Esto lo tenemos que intentar también. Ahora Oye, lo ha cogido, tío Hola Hello Vale ¿Esto ya he venido yo por aquí? Ah, claro Mira lo, ¿qué pasa, bro? Mira lo. Página del diario de exploración de Jack Wedgefare. 18 de julio. Pues ya está. 18 de julio. Esto es lo más importante. Historia completada. Expedición desconocida 2. Vale, nice. Busca un campamento. ¿Para qué? Ah, para subir la avión. Agua corriente, estaría bien. A estas alturas. Me conformaría con que no haya jaguares. Risa falsa, irónica. ¿Dónde me haces ir? Hija mía de mi alma y de mi corazón. Si sí, voy bien. Madre mía. Y me hacía ir a la otra punta. Vale, venga, va, vámonos. Venga, Jacob. Dale, dale, duro. Para gente, eh. Retro Retro. No puedo llevar más cosas. A ver. F4? Mm, imposible, no puedo llevar más cosas. Hola, no me va la cu, tío. Hola, pues guapa la casita, hola. Ahora va, tío. Santita. Jacob, confío en que tú también saltes. De esto no reventas para mí. Esto también, para mí. Patito buscas. Lol, ¿qué ha pasado? Te Re la puerta. Hostia, la tía está fuertísima, ¿no? Lo siguiente, eh. ¿Qué? ¿Por qué me lo abres? Mapa de. Mapa de archivista Vale, okay. ¿qué pasa? Me he abierto el mapa, sin querer Vale, vale, que sí, que sí, me queda claro Algo, algo hay por aquí, gente Algo hay, sí, sí Nem, nem. ¿esto qué es esto? Uy, va, cinemática, gente hay una carretera. Vamos a mirar Ay, ay, ay me no jodas, pensaba que se me había, había cojado. Digo, no, Lara, craft. ¿Qué pasa? Mierda, la trinidad, agáchate. Mierda, hostia, véalos. ¿Quién está atascando? Eso ya lo veo. ¿Qué podemos hacer? Sígueme. ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Nul? ¿Qué estás haciendo? Atrás, escóndete. Eh, hola. Eres el de logística, ¿no? ¡Eh! ¡Un momento! ¡Los tengo! Te espera, son aliados, pero mantén los ojos abiertos. Yo me encargo. ¡Hostia! Déjalo justo ahí. ¿sabes? Asegúrate de que nada pueda pasar. Quiero no. toda esta zona clausurada. Nos sí, lo tenemos que cargar señor, ahora. Señor, este lugar lo encontraremos. ¡Ole! ¿Qué coño? la última vez que se revisó? está oxidado! ¡No te distraigas, Méndez! <risa> AAAAAAAA! Vale, vale, vale, tenemos que ir de sigilo. ¿Alguien debería echar un vistazo? Yo. Déjalo justo ahí. Asegúrate de que no te pueda pasar. ¿Qué, Quiero qué toda bueno. esta zona clausurada. ¿Ves, Si hay algo en este lugar, lo encontraremos. ¿Cuándo fue la última Aquí. vez que se ha revisado? ¡Oxidado! ¿No okay. te disto en las ¿Qué estamos?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 ¿Qué está haciendo tu equipo? Miraré, no les pagamos para hacer turismo Tendremos que ir por debajo Sí Ol. Sabemos que ahí está el templo principal buscar algún más eh, que buscar alguna Vale Madre mía Pero Está totalmente encajado Creo que si lo movemos nos quedaremos sin él Tendremos que reforzar el combo. Será complicado encontrar algo con lo que apuntalarlo Hombre Yachu, tío, tú por aquí, bienvenido ¿Cuánto tiempo Uy, vos. Wow. Uy, yo, yo, yo, yo. Jefazo. ¿Qué tal tío? ¿Cómo vas? Desaparecido Podemos con ellos. De acuerdo. Buah, aquí se nos lía, eh. Pardísima esto, gente. Venga. Venga. No, Repa. Pero qué con... Dave. Sammy. Serán... Les dije que probaran el puente primero. Hijo de Dave, Dave. Madre mía, que se nos lía eh Eh, me está apuntando Me está apuntando Gírate Que te voy, a te voy a dar lo tuyo, verás Venga, toma Venga, con un arco, eh Ni te ha enterado ¿Y qué pasó con el Chef Cis? Pues lo vamos jugando, lo que pasa es que no lo jugamos tanto O sea, sí, hecho, ayer, ayer Ayer jugué, creo, tío A saquear, saquear Sí, lo vamos, lo vamos jugando, ¿eh? Que pasa que también quiero cambiar de juegos Esto lo, lo quería jugar, tiene unos gráficos brutales, tío Sorry por hoy No estoy tan, tan eufórico porque Llevo un catarro de esos De esos guapos Vaya, ay, ay. Mírala Venga ya, con una mano Tócate los huevos Más falso eso ¡Ni se te ocurra! Ah, claro. ¿Qué te ven? ¡Alto! Gracias, ¿estás bien? ¡Madre mía, Willy! Sí, coge esto. You need... Vale, nos dan pistolas, nos dan cosas... Esto quiere decir que se prendía. Espero que no haya más. Ah, uh, marca de bizarro. Picario 2. Eh, no sé qué quiere decir. Pero... La Donde devenir las eh, gemelas, encuentra Caudi Cayu. Adopta el, moni el moneguillo de la fuerza de una pistola de ah, apta para. No en mi espalda. Vale. Pues ya lo terminamos. Uy va. Hostia, gente. Hostia, podemos ir con las armas y todo ahora. Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué pasó? Ella perdió amigos y la familia perdió su negocio. ¿Vas Pero a probar tú el tú Fallout 76 tú que, tú que tú va... Tú ya tú va a salir? ¿A probar cómo? ¿A ¿Comprarlo? ¿O va a salir una beta para probarlo? ¿Cómo? No ¿Por, qué? ¿Por qué no? ¿Por creo que era el pegamento que nos mantenía unidos. Cuando murió me sentía. Más. ¿Dónde de las gemelas? Quema la barril. Quema qué? Uy, uy, uy, mucho loot. Me están dando muchísimo loot, gente. Y eso no es, bueno, ningún juego. Usa uno para el celular, el arco. Sí, sí, sí, sí, no, no, sí lo sé. Espérate, espérate ¿Cómo lo ha dicho? Eso es estupendo, ¡Ah, amigo. Venga, vamos. anda Podrían ser cualquier cosa. Ahora Me nos están enseñando a fondo de cosas, tío. Supongo. Eh. Hay cancioncitas ahí, ¿eh? ¿Dónde? Se viene. Ahí abajo hay gente. Se viene. Qué guapo, tío. Será mejor que hables tú. Sí, será mejor. ¡La concha! Al otro mes ya sale oh. su lanzamiento. Lo piensas es no, compraron que este, es este va a estar enfocado únicamente a multijugador. No sé, tío. No sé. Esta semana lo veré me, me, a ver si me entra el hype Antes o no me, me entra el de aquí hype. Unos tipos que de momento el idea. Shadow of Tomb Raider me lo quiero pasar porque es, tiene una pintaza impresionante, gente. Está guapísimo. Ya, eh, pero no, lo del más, este, el del si 76 no me, no me desgustó, ¿eh? Oh, pero que pasa que me gastó mucha pasta en juegos, tanto, tío. Pero el único hostal del pueblo es el mío Ser precavido nunca estás Por cierto, soy yo. A ver, Lara. Lara, ya lo has dicho tú. Carlos, hombre. tres. Carlos, tres. ¿Y si quiero dos o no quiero? Uy. Bueno. Uf. ¿A qué habéis venido exactamente? Íbamos a resolver un enigma y nuestro avión se precipitó. ¿O seas se estrelló? Sí. ¿Y conseguisteis sobrevivir a eso? Uh, bueno, volábamos muy bajo. Estamos buscando ruinas mayas. ¿Mayas? ¿Sabéis que estáis en Perú, no? Sí. sí, una larga historia. Ah. Tres. La verdad es que no parece el típico arqueólogo. El no, arqueólogo es él, yo, yo soy el cocinero. ¿En serio? Sí. ¿Ya habéis probado nuestro ceviche? Es la especial. No, a no ser que crezca en la selva. No, no me digas que no habéis visto los árboles de pesca. Ceviche es una comida muy buena de allí. Lo probé el otro día. Bueno, el otro día. Hace tiempo lo probé. Está muy bien. Creo que son gambas con... ¿Dónde la hicisteis? <risa> oh, en México. ¿Por qué? Es que he visto este símbolo antes. ¿Dónde? En unas ruinas cercanas hay una pequeña roca con algo parecido a esto tallado. ¿Te importa si he echo un vistazo? No. Adelante. Pero te garantizo que no son mayas. Mis antepasados eran incas de pura cepa. Mmm. Oh, um, ¿por qué no, descansas un poco? no entiendo por qué las cinemáticas que veo ahorita <tose> se andan lagueando mucho, pero tu cámara la veo normal sin lag. Que es no muy eres. raro, tío. Me pasa, ¿Tienes? o sea, Igualmente. es súper raro, tío. O sea, el juego da un por culo que flipas. Mira, se van a dar por culo y todo. Te lo juro, súper raro, eh. Me estoy rayando yo también, eh. Amigos, oh, esta me encanta. Cuando puedo entrar, cuando puedo. Ir libre por aquí hablando con gente me encanta, tío. ¿Es nueva aquí? Acostumbre sea no hacer nada. Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. ¿No eres de por aquí? No, trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad. La oh. tormenta llegó y hundió el maldito barco. Hola. Hablar con este. negociar? Ah, hola. ¿Es parte del equipo de excavación? No, solo pasaba por aquí. Bien, si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo ¿Podría ¿Eh? abastecerse antes de continuar? Mercadito, Gracias. eh, gente Fue un placer. Mercadito tenemos que ir, eh Comerciantes Tenemos... ¿Y esto qué es? jabalí, jole. Comerciantes, vamos, que sí tenemos que ir Anda que no Sí o sí, eh, gente, tenemos que ir Se laguea mucho, especialmente cada vez Que te mueves por el pueblo Ahora, ahora mejor, ¿no? Llevo dos años tratando de reunir valor para invitarla a salir. Aquí. Por fin lo hago. ¿Y quién es ese tipo? ¡Lo está rayado! Toma, ¡Venga! ¿Cómo lo ves? Se, es como si se... Pero la imagen entera es como el internet de mi casa, ¿no? Que se parara. Fotogramas sometidos, detectados, un 20%. Para mí que es como... Se le agrega el, el, el streaming en sí. están eh, Twitch está teniendo muchos problemas, ¿eh? También me están diciendo. O sea que no te lo tomes... Uy, boy, ¿está bajado? No te lo tomes rayazo porque han dicho que... Que Twitch está yendo mal estos días. O sea que no te preocupes, tío. A ver si se estabiliza un poco. Ole. Ole, ahorita se ha congelado todo Hostia, que mierda de, de Twitch y de... Más cerca del avión. y de todo Pero podría haber sido mucho peor ¿Qué he hecho? Y si el terremoto sacude este lugar, cientos de personas morirán Debo hallar el modo de detenerlo ¿A ¿quién? Ole, ole. Ahora sí, gente más daño, sí, claro que sí. Precisión, sí. Cámara sí. de disparo, sí. Tío, no. ¿Y esto qué es? Carga, vale. Le hemos mejorado mucho, eh. ¿Esto no se puede? Este sí que se puede sí o no hostia la podemos chetar esto eh Qué raro porque en tu stream de Fortnite de COC lo vea bien clarito sin lagueos a que sí es que me parece muy fuerte tío o sea es como si como si me consumiera muchísimo el, el, el streaming de, de de Tomb Raider no sé la última vez que hice el streaming o sea iba fatalísimo eh te lo juro ahora hasta ahora ha ido de puta madre hasta ahora te lo juro eh lo iba mirando y corroborando y, y la verdad es que se veía bien. Pero bueno, a ver qué dura. A ver. Uh, ¿Qué es esto? Uh, aplica barro para esconderte junto Vale, no está nada. Uh, vale. Esta me la tenía que poner, ¿eh? Fabrica trampas, señuelos en los cadáveres, fabrica flechas, señuelo, vez. nada. Consigue la habilidad de extraer toxina animal y veneno de año. Necesita un cuchillo improvisado para extraer. Aumenta la posibilidad de encontrar animales raros. Sí, por favor. Usa el instinto de supervivencia para localizar trampas. Buah, qué mierda. No me llega. Bueno, es igual. Y si bajar la resolución a 720 De repente corre más rápido eh, Pero esto O sea ¿Quién? ¿Vosotros o yo? Porque yo no puedo tengo, Tendría que cerrar el stream y volverlo a meter Si sí, me voy a acostumbrar Que a la que grabe Bueno a la que juegue el Croft Pues Hago eso lo bajo a 720, porque 1080 no, no, no, no, no le gusta, tío. Hey, si Qué quiere vieja. conocer Yaku, puedo ayudarla. ¿Eres el guía de la zona? Mm, sé a dónde ir y a quién no hay que acercarse. Ya veo. El mejor pescado es el del muelle, obvio. El licor de cerdo tiene los mejores tacos, pero la cerveza está caliente. <risa> la tendré en cuenta. Ah, oh, y Omar, aléjese de ese tipo. No necesita sus problemas. Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera. Vale. Bueno, abriré bien los ojos para no meterme en líos. Ojos bien abiertos. Eh, ¿Qué pasa? Misión disponible. Eh, Hola. Luego lo hacemos. Bueno, vas a mirar a ver qué podemos comprar, gente. ¿Qué te... Hola, espérate, ahora me, ahora me ha ido lagueadísimo a mí, ¿eh? Sí, porque ahora lo veo peor y ahora tu cámara también se laguea, a ver. Sí, eh, esto puede ser del internet. Uh, uh, uh. A ver, ah, audio salida. Es que tendría que bajar ahora, ¿eh? ¿Por ha bajado esto? Bitrate de audio, de vídeo que tengo que poner. No puta idea, tío. Emitiendo. Ah, uh, misión, salida. Audio, vídeo.